El Cuerpo Habla nace en el 2003 como una materia lectiva para los estudiantes de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En el 2007 surge el semillero de investigación pero se consolida como colectivo artístico independiente en el 2009 por la necesidad de inquirir rigurosamente hacia la relación del arte, el cuerpo y la ciudad. Nuestra propuesta ha generado una pregunta sobre el acontecimiento de la carne en la ciudad de Medellín. La Escuela de Performance y Performatividad es Pasarela Artes del Buen Vivir es un proyecto de investigación-creación adscrito al Grupo de Investigación para la Creación Artística y a la línea de investigación en estudios críticos de las corporidades, las sensibilidades y las performatividades de la Universidad Francisco José de Caldas. Indaga las prácticas para estudiar sus alcances intersensibles sobre la experiencia de vida de la persona, es decir, el proceso creador, para el estudio de la experiencia vivida sociopersonal, que es a su vez la experiencia de la condición corporal en el país. Este estudio, desde un punto de vista crítico, evidencia las formas de tratamiento corporal humano y no humano regidas por el ordenamiento biopolítico. Imagineros es una entidad ubicada en la zona nororiental de Medellín, la cual vive, se relaciona, experimenta, crea y se mezcla con dinámicas de la ciudad. M. Aquí. Como entidad dedicada a las artes vivas, sus preguntas e indagaciones están enfocadas en el cuerpo. Por ello, la línea de creación está transversalizada por el entorno y diferentes áreas artísticas y humanas que permiten propuestas híbridas que pueden o no Reconfigurar el dispositivo tradicional del arte. Dicha creación genera relatos que acompañan las investigaciones en y con comunidad, así como preguntas por El Espectador, la producción de territorios y ciudadanía. Hola, somos Pilar y Martina. Representamos la Casa Domingo, un espacio alternativo de arte, cultura, diversidad, intercambio, residencia artística y formación. La familia Benedomingo reúne tres generaciones de arte y cultura, oriundos de Tortosa, España. En la década de 50 han venido para Brasil, estableciéndose en Río de Janeiro, Urca, en la casa que hoy día cumple 13 años de puertas abiertas.